Conozco la iniciativa europea para el crecimiento y la ocupación y el empleo, para un desarrollo sostenible, financiado con recursos propios de la Unión, lo apoyo plenamente porque es una idea que da sentido a Europa. Un impuesto sobre las emisiones de carbono y sobre las transacciones financieras se tiene que hacer a escala europea se puede hacer en un solo país. Y Hoy Europa tiene un problema con el cambio climático, tiene un problema con la hipertrofia del sistema financiero y el instrumento fiscal se debería poder utilizar para obtener recursos y con ellos financiar la lucha contra el paro, especialmente el paro juvenil, y a favor de la innovación tecnológica. Son dos cosas en las que Europa está sufriendo, europeo y está sufriendo mucho. Por lo tanto, que los europeos nos pongamos de acuerdo con utilizar los instrumentos fiscales a escala europea para combatir los males que tenemos, y para eso el la lucha contra dos de los grandes problemas que tenemos, que consigamos un desarrollo sostenible con menos emisiones de carbono y un mayor crecimiento con más empleo, es algo que deberíamos movilizar a los europeos. Y, por lo tanto, yo invito a todos los ciudadanos europeos a que firmen este manifiesto. Hace falta llegar a un millón de firmas para que la Comisión lo pueda tomar en consideración. Los europeos a veces nos quejamos de que no sabemos cómo participar en la construcción europea. Esta es la ocasión de hacer una gran y buena causa de los europeos que de verdad sentimos Europa como un instrumento de progreso que deberíamos movilizarnos en favor de esta iniciativa.